Bendice alma mía, Jehová Es una canción que estaba hablando con uno de los pastores Sí, Me decía, hola sí. La escuchamos desde hace muchos años Sí, hola. A mi esposa le encanta Queremos cantarle esta noche, esta tarde, perdón Con todo nuestro corazón Porque Él merece nuestra alabanza, amén Bendice alma mía siempre fuerza al caminar te guía te guarda siempre sin desmayar alabado sea el Señor tengo sed de ti mi Dios adorarlo quiero recibe esta canción alabado ¡Suscríbete En silencio grato le da Todo lo que respire a la vez un hombre con gran fervor El es de nuestra adoración Cantemos con gozo de corazón Toda la creación bendice y alaba a su creador La noche, la luna, también el sol En silencio grato le da Todo lo que respire a la vez un hombre con gran fervor El es de Adoración. Cantemos con gozo de corazón Bendice oh alma mía tu Señor Bendiceo oh alma mía tu Salvador Él te da siempre fuerza al caminar De guía te guarda siempre sin desmayar Alabado sea el Señor a Esta canción Amén Gloria a Dios Calentaron cuando ya estábamos cantando Ya terminando la canción Ahí sí se estaban calentando Amén Cuántos dan gloria a Dios Ya estaban haciendo pal Ya se estaban animando y se acabó la canción A ver otra vez Alabado sea el Dios, ¿cuántos quieren alabar al Señor? Los hermanos Novoa son instruidos, criados, levantados en un hogar cristiano Mi papá eh, cantó mucho tiempo con su guitarra Y le escuchamos varios, varios temas Al son de las guitarras, las serenatas y de allí escuchamos una canción que la grabamos en el tercer volumen La rescatamos a través del tiempo Que titula Faro de Luz De pronto algunos hermanos Que llevan más años en el Evangelio Escucharon esta canción, le hicimos nuevos arreglos Y quedó así en las voces de los hermanos Novo. A Jesús con su faro de luz por el mar sus orillas Hasta que Él me miró y en mis seres notó muy profundas heridas Yo mi rostro incliné, ah, de temor me llené y temblaron ah, mis manos Mano te malío y por ti fue que morí, no desrotas mis manos Ven a Jesús, faro de luz que disipa las sombras Él quiere hacer de tu vida un jardín concierto de aromas. Ven a Jesús, paro de luz que disipa las sombras. Él quiere hacer de tu vida un jardín, un concierto de aromas. Ese Cristo de ayer que sanó con poder, hoy también sana y salva. Muerto resucitó a la tumba venció y salvó nuestras almas. Si este mundo tan cruel se humillara a sus pies, se entregará ahora mismo. Él entonces vendrá, el pecado reirá. No veremos el juicio. Ven a Jesús, faro de luz que disipa las sombras. Él quiere hacer de tu vida un jardín, un diario. Las sombras, Él quiere hacer de tu vida un de ti, cierto día. Jesús, faro de luz que disipa las sombras, Él quiere hacer de tu vida un barbe, un concierto de aromas, Ven a Jesús, faro de luz que disipa las sombras, Él quiere hacer de tu vida, un concierto de aromas, un concierto de aromas, un concierto de aromas, un concierto de aromas. Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Bien, siguiendo por el El rumbo que Dios nos ha trazado Desde esta mañana Quisiéramos cantar esta canción que Tiene algo muy particular Y es eh, Intentar Algo que parece una locura Es meter en una sola canción toda la historia de la vida de Cristo difícil, ¿cierto? ¿cuántos se han leído los evangelios? <ríe> eh, sucedieron tantas cosas el Señor partió la historia en dos antes de Cristo y después de Cristo pero un hermano en Colombia el hermano Elías Moral pues se dio a esa tarea voy a escribir la historia de Jesús en una canción. Bueno, lo, la ponemos a consideración de todos ustedes a ver qué, qué tal le quedó la composición al hermano. Esto lleva por título Historia Divina. contarle al mundo una historia divina, quisiera contarle al mundo una historia divina, la historia es verdadera, porque es de la Biblia, la historia es verdadera, porque es de la Biblia, en un pesebre nació y fue varón valeroso, en un pesebre nació y fue varón El Salvador del mundo Su nombre es poderoso Porque del cielo fue enviado Cristo por aquí, Cristo por allá Haciendo grandes milagros Muerto levantó, lebroso limpió Los ojos del ciego vieron Cristo por aquí, Cristo por allá Haciendo grandes milagros Muerto levantó, lebroso limpió Los ojos del ciego vieron A su nombre pasaron los años, Jesús subió a Galilea. Cuando pasaron los años, Jesús subió a Galilea, allí comenzó el ministerio. Y también allí los milagros, allí comenzó el ministerio, y también allí los milagros. En cana de Galilea, el agua convirtió en vivo. En cana de Galilea. El agua convirtió en vino, reprendió los demonios, porque del cielo fue enviado, y también a una viuda, su hijo le entregó vivo, hizo por aquí, hizo por allá, haciendo grandes milagros, cuando levantó, le puso envió, los ojos del ciego vieron, hizo por aquí, hizo por allá, haciendo grandes milagros, cuando levantó. Los ojos del ciego vieron. Por causa de sus milagros, los hombres lo maltrataron. Por causa de sus milagros, los hombres lo maltrataron, coronado de espinas, en una cruz y le clavaron, coronado de espinas, en una cruz y le clavaron. Cuando en la cruz murió, los cielos se oscurecieron. Cuando en la cruz murió, los cielos se oscurecieron y la tierra tembló, y los sepulcros se abrieron y la tierra tembló. Los muertos resucitaron, y sobre aquí, y sobre allá, haciendo grandes milagros. Muerto levantó, le limpió, los ojos del ciego vieron, y por aquí, y sobre allá, haciendo grandes milagros los ojos del ciego vieron. Y lo que venía era grandioso. Escúchalo. La tumba no resistió el cuerpo de Jesucristo. La tumba no resistió el cuerpo de Jesucristo. Al tercer día se levantó, vacío, después se fue al tercer día se levantó, vacío dejó el sepulcro. Cuarenta días anduvo, demostrándole a su pueblo. Cuarenta días anduvo, demostrándole a su pueblo, que tan solo él es Dios. Por eso él no está muerto, que tan solo él es Dios. Y luego ascendió a los cielos. Cuando levantó, le puso los ojos del ciego vieron. Cristo por aquí, Cristo por allá, haciendo grandes milagros. Cuando levantó, le puso los ojos del ciego vieron. Y Jesucristo es el mismo, ayer, hoy. Dios, gloria a Dios.